Se caracteriza por tener una rumba constante y para todos los gustos. Y si usted es de los que le gusta un tipo de rumba en especial, en Bogotá hay lugares específicos para todos los gustos y para cada uno. Hoy Aravela nos va a quitar unos lugares que yo sé que les van a gustar. Vamos. Vamos. la mejor discoteca de ciudad y nos encontramos acá. Recomiendo 111 por su ubicación, por la atención y obviamente porque es la mejor discoteca de la ciudad. Hola, ¿cómo están? Bien, bien ¿y tú? Bien, eh, ¿cómo lo estás pasando? Súper, acá la rumba es espectacular. ¿Con quién viniste que lo pienso? Con mis amigos de la universidad, estamos celebrando mi grado. Lo más importante es conectarme con el público, gozarme las cosas en las cosas y hacer entender un poquito qué es lo que ellos quieren. Acá rumbiando, pasando a la bueno tiene la mejor música, el mejor ambiente y las mejores personas.